para mí es un espacio de comunidad, de red, donde realmente puedo hacer mi trabajo. Es decir, porque si estoy sola en casa, el trabajo no tiene sentido, porque el trabajo es como... Tiene que ver con lo social, con estar conectado, con estar con gente con... y entonces para mí Sinergis representa todo eso. Yo que soy emprendedora y que estoy empezando. Una anécdota. <risas> respecto al espacio en sí. Bueno, es que más que con... El, ya creo que esto os lo he contado, creo, pero más que, con, más que respecto al espacio me pasó con el bar. Y que me fui, que me fui a, a comer algo y, y no tenía mucho dinero, porque acababa de venir de Barcelona, no tenía trabajo todavía. entonces pues digo, ah, pues me pillo una tostada con un poquito de con queso. Y, y bueno, como este pues es un barrio así que es pues de clase obrera, ¿no? Pues nada, me fui a tomar una tostada y cuando voy a pagar me dicen 10 euros y me quedé congelada. En principio me quedé congelada y luego enseguida como que dije yo no te voy a pagar esto, yo lo siento porque es muchísimo dinero, ¿no? Y, y bueno, fue como una de las primeras anécdotas que tuve aquí que me quedé un poco digo, jolín, es el bar del barrio. Y, y nada, y al final pues fueron muy amables en el bar y, y me dejaron solamente pagar la bebida y me invitaron a la tostada.